Hola, la que están Nuka y Sofi. ¿Qué estáis haciendo? Pues estamos con Azara, que es una yegua que llegó de una hípica que tenía problemas de melanomas en la cola, que es una enfermedad muy típica de los, los caballos de capa torda. Y la iban a enviar al matadero porque no querían darle los cuidados necesarios, eh, que necesitaba para, para ella pues, poder vivir a gusto y, y sin mucha molestia, sin mucho dolor. Entonces, estos melanomas están bastante controlados en invierno, pero cuando llega el calor el mismo calor hace que se inflamen y además con la llegada de las moscas larvas etcétera pues se le inflama le pueden salir larvas entonces hay que hacer como curas diarias siempre entonces infectamos todos los días con jabón y clorhexidina le damos un baño un día sí un día no un día sí dos no depende cómo ya vaya estando y es muy importante básicamente hacerlo en positivo que es como siempre el estándar de cuidados que tenemos aquí en Santuario Vegan pues se trata de hacer las medicaciones en positivo para que el animal no, no coja como, no sea reacio, ¿no? A que le cures, a que le trates y que siempre lo vea como una experiencia positiva. Entonces ella está muy tranquila, tiene su premio. Es muy importante la confianza de los cuidadores. En este caso, Sofía va a hacer dentro de unos días, tres meses aquí. Ya conoce a Zara, pero no había llegado todavía a esta fase en la que el cuidado del melanoma pasa a ser ya como en una fase un poco crítica, ¿no? Por, por la idiosincrasia un poco del verano, ¿no? de lo que le pasa a ella. Entonces, Azara necesita confiar en el cuidador, necesita saber que, que la vamos a curar bien, que no la vamos a hacer nada malo, necesita que está tranquila. Ella es una yegua muy insegura, tiene bastante miedo, suele ser muy dependiente, por ejemplo, de Luna, de su gran amiga Luna. Entonces, necesita un poco también ver al cuidador como su, como su figura de referencia. ¿no? Como es todos los días, no podemos hacer que sea una experiencia molesta y no podemos... De hacer que ella no quiera venir entonces bueno ella está muy tranquila ya confía en nosotros estamos trabajando en ella en este caso es el primer día que Sofía la baña como es su cuidadora cinco días a la semana la va a tener que bañar más de una vez de aquí ya a septiembre-octubre y estamos un poco pues aprendiendo cómo se hace la fase de lavado cómo se le desinfecta cómo se le da la crema antibacteriana cómo se seca toda la zona y le echamos también arpón para evitar que en la mayor medida de lo posible pues vengan más moscas, que va a ser inevitable con el calor, pero bueno, se puede minimizar bastante los riesgos. Y nada, aquí estamos <ríe> con todo eso.